ya... Muy buenas, amigos, vengadores y vengadoras. Bienvenidos a Toxic Game Channel nuevamente en Hogwarts. Me interesaba estar un vistazo como iba todo, Estoy mirando... a dónde voy a ir ahora buscando El punto verde donde poder hacer un viaje rápido, aquí tenemos uno que yo creo que está lo suficientemente cerca como para poder llegar hasta allí. Bueno, por otro lado, estoy mirando aquí echando un vistazo a, a las cosas que están poniendo en Twitter. Me encuentro mal. Eh, y si vas a ver a la enfermera Blaine, <risa> no. Tamames, yo creo que Tamames está, eh, sabe la, eh, el origen de la cámara oculta, hay una cámara oculta debajo del Congreso, la gente no lo sabe, pero Tamames sí, eh. Tamames lleva 30 años, tamameando ahí el momento para poder ir otra vez al Congreso y, y abrir la caja de donde está el oro de Moscú los, los, y, la, y la mano incorrupta de Agustina de Aragón. un picaruelo, un picaruelo, un picaruelo ya. Ya os digo yo que Tamames viene por razones extrañas vamos no sé a dejarlo en, en ahí cerradura de nivel 1 pero que demonios pasa si yo ya voy por el nivel 7 bueno bueno ya que estoy aquí volverbo el mapa a ver qué están diciendo por ejemplo el redfall redfall lo tenemos ya es que lo tenemos ya cerca dios mío va a pegar esto un, una tunda, una tunda a los de Sony redfall se perfila como una experiencia para un jugador completamente misiones, ¿vale? Y ahora en el mapa, el mapa está aquí, ¿no? Siempre he dicho que viajar abre la mente. ¿Que viajará. Sí. A ver, ¿dónde me llevas tú? <ríe> Dice Redfall se perfila como una experiencia para un jugador completamente fascinante. Antes de que luego... También es cooperativo, pues venga. Como no, todo vaya, ahí lo llevas. Vale, vale, vale, o sea que está cerca. Está cerca, pero no me queréis decir dónde cerca que estábamos o arriba de aquí a lo mejor hay que subir por aquí y volver a entrar ahí en esas escaleras ¡Rebelio! Sea. Por aquí. Por aquí. y A vámonos para acá. A este, a este rebelde. Malditos pibes, pibes o como se llame. No me gustó el personaje ese. ¿De qué casa sería? Creo que era de... no sé si era de... de ¿El tío más pesado. era esta parte. Lumos, eso. Que acompaña la llanta. Bueno, vamos a llevarlo y vamos a ponerlo en el cuadro. vamos a bajar otra vez vale es importante saber de dónde vamos las misiones pueden seguirse en el registro de misiones que te quedas embobado, eh, con la, con, con, con las clases. Fijaos. A mí me da la cosa de que estas muecas en el se mueven. ¿Puede ser? ¡Levioso! Pero claro, ¿Cómo hacer? ¿Cómo? A lo mejor con esto, abriendo esto. ¡Rebelio! que tampoco además es por aquí. La madre que los parió. Yo me fijaría a dónde dirijo ese chico. a ver. vamos a coger por el vamos a coger por el vamos a dar la vuelta por el castillo, vamos a cambiar de, de misión, que esta no la encuentro yo ahora mismo yo creo que ya va haciendo porque es por aquí, ¿no? Es por aquí, sí. Sí. <ríe> Hay que reconocer que este colegio. Es bastante fijo. Ay, siempre acaricio a todos los michis que hay hay que acariciar a todos los michis somos los magos entonces los magos con sus lechuzas con sus búhos en este caso a mí me gustan los michis Bichi virtual ahí... Like. <ríe> ¡Rebel! ¿Le compraste la raíz amarga a Pippin o la has recogido tú? Estoy un poco desesperada. Le también a todos los tenderos, lo sé. Siempre me ponen algo extra en la bolsa. No les atrae mi carisma. Gracias, seguidme. Sigamos para adelante. ¿Me ayuda alguna alma bondadosa? Oh, la chica de los Gobson, Mejor que vaya para otro lado. Ya, ya he hablado contigo Niña, niña, hamster Ey, ey, ey, espérate, espérate eh, Espere, doctor eh, Rebel. Confío en que el señor Brattleby Fuera un buen amigo Entonces no fueran En vano eh, Me ha dicho que Aprenda incendio, ¿no? He terminado todas las tareas que me encargó, profesora Hecat. Me alegro Ay, mira, de oírlo. Que, que, Entonces que ya será habla, capaz de aprender incendio. ¿Seré capaz, profesora? Sí. Sí, sí. Debo decir que, por los muchos colegas descuidados que he tenido que visitar en San Mungo, el fuego es un sirviente caprichoso. Hasta ahora, sus hechizos me han impresionado. Pero no pierda la concentración. Preferiría no acabar la lección de hoy con su túnica en llamas. Comencemos. Y recuerde, céntrese en el movimiento de la varita. Concéntrese y mantenga la varita firme. Ahí lo tengo. Perfecto. Bueno, pues ya tenemos incendio. Los secretos de la sección prohibida. Una misión más, actuación. Buen trabajo. Incendio. Muy bien. Uh, Ese es lo de lujo. Incendio hace esto. Que viene muy bien para una peleita. Sobre todo para bloquear a al oponente. Vale. ¿Puedo salir o no puedo salir? Dole a la vez! ¡Dios mío! ¿Quiere que lo ponga? Vale, perfecto. Completado ya la misión. Pasamos al nivel 8 ya, ¿no? Me encanta. ¿Tiene algo más que decirme? Profesora... No acuerdo cómo se llama usted. Profesora no sé qué. Bueno. ¿Para claro qué tengo que yo... Uh, tengo que visitar al otro... ¿no? ¡Incendio! Empieza a dominarlo. Siga así y procure no prenderse fuego. ¡Incendio! no cree incendio acción oh, oh. incendio le dio Ahí está incendio vale. me lo ha pasado muy bien con usted profesora joder Así que esta clase ha sido divertida, ¿eh? Vamos a ver qué te pasa. ¿Alguna alma bondadosa? ¿Te alma bien? bondadosa, ¿no sabes soy quién yo? soy? Zenobia Noc, sé la chica eres, a la que todos Zenobia, en la escuela Zenobia, odian, odian sin, sin motivo. Eres. Siento que los alumnos no fueran más amables. Pero... Eres muy amable. Esto Supongo veces, que sí ¿eh? hay algún alma decente por aquí. Quería hacer nuevos amigos, así que llevé mi colección a la Sala Común. Mi colección de gobstones. Esperaba que alguien quisiera idea, jugar. Lo ¿Conoces ya. los gobstones? Son esferitas como canicas. Es un gran juego y, si pierdes, te rocían con un líquido apestoso. Suena horrible, joder. No me interesan mucho los juegos en los que acabas apestando. Solo si pierdes. Y yo nunca pierdo, al menos no a menudo. La gente es muy cruel. Y solo porque terminan rociados de líquido apestoso de gobstone Es ya culpa que... suya por perder. Y Melda es que, es no que, es tiene que, es buen perder. Suya, Igual que Everett y Astoria. Y ahora es esos fracasados me han quitado a los a Gobstones. Y los han escondido en sitios altos de la escuela. Sí, qué gente. Yo habría hecho lo mismo. Parece que te metiste en un apestoso lío y ellos actuaron en consecuencia. No he creado las reglas. El caso es que no puedo recuperarla no por mi regla, cuenta. Eh. Aún no conozco los hechizos será, necesarios. Necesito que Todavía alguien, no tal vez de quinto año, con talento y abnegación, me ayude. ¿No tienes amigos? ¿No tienes amigos en la escuela? No, la verdad. Nadie me saludó una vez, pero nada más. Mm, vale. Y por cortesía, ¿no? Vale. Bueno, pues entonces sigamos, <ríe> ayudemos a Cenobia. Venga. Venga, no prometo Vené nada. pero, puedo pero hacer. Te agradecería jugaré, mucho la ayuda. Porque es una si encuentras todos mis puntos. gobstones, ven a verme. Enseguida volveré a jugar por mi cuenta a Pozo de serpientes y jackstone. Niña, rarita, hasta qué juego más raro también me ha mencionado ahora, ¿no? No, voy a jugar a los pozos de no sé qué. ¿Qué dice, niña? ¿Qué dice, niña? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? A mí yo contigo no voy a jugar a los dos, Yo te los voy a traer, pero lo que es jugar... Tengo que buscar... Ahí está la fuente. Me estoy acercando. rebelio estamos ahí aquí estoy acercando a qué mira ese gobstone veis eso que hay ahí es un gobstone y dijo que nos puede faltar bastante mejor. así que nos vamos a subir aquí así desde aquí Uf, vale, ese es uno de los dos. Ahora de tengo un, uno no de los que viene de novia. Solamente me quedan cinco más. Vale, y ahí donde nos ha llevado el libro, Rebelio Levioso. Así que hemos a Muy bien. Aquí también hay otro que... Ah, espérate. Esperaos, tíos. Voy a cazar. Una Ahora ¡Acción! Sí, ¿no? ¡Acción! seriedad ante todo, vale. Recordad que estamos en una, estamos en una academia inglesa. <coughs> Disculpen otra vez, así que tenemos que comportarnos adecuadamente. Como ese loco enfermo de Biggles, o como se llame. Tengo que buscar los Gobstones de Zenobia por los sitios altos de la escuela. ¿No sabes lo tedioso que era viajar antes de que inventas? ¿Ese es uno? ¡Acción! de cero no es precisamente una cosa que me interese mucho. Y fijaos, desde desde el día de, del bug, el gran bug, porque vamos, no tiene otro nombre. ¡Rebelio! Por orden del profesor Black, es hora de poner, es honor para ti, como subdirectora, ofrecerle el puesto de profesora de adivinación en el Colegio Howard de Magia y Hechicería. Estamos encantados de, ante la posibilidad de que usted se une a nuestro respetable claustro de profesores, infórmenos de su decisión tan pronto como le sea posible. Quedo a la espera de su respuesta. Recibo un cordial saludo, profesora Matilda Weasley. Matilda Weasley. ¿Tú qué miras? Rebelión. Puede que haya por aquí. Arriba. ¿Sabéis? No brilla mucho. Se brilla un poco demasiado, ¿no? ¡Acción! No, no brilla más que. No brilla más que los demás, vamos. A ver, entonces, esto es la torre de bendición. Era una cosita y 49 lucas que me llevo. Importantísimo. ¡Dereven! ha acabado todas las ideas aquí, así que me voy. Señora. ¿Cómo se llamaba usted? Usted todavía no me ha dado clase, por cierto. Me ignora. Oiga, soy un alumno. Me no soy muta. Tengo que buscar los gobstones de Zenobia por los sitios altos de la escuela. Pero vamos, Zenobia es... ¡Facio! Una loca. Lo único que nos va a conseguir es meter el lío. Seguro. ¿Qué tramas ahora? Nada, estoy buscando... oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ha pasado un, una hoja de ahí, de libro, ¿no? Arriba, claro, claro. Bueno. Bueno, bueno. Ahí está el Ghost también de Zenobia Acción. Ya tenemos tres Nos quedan otros tres Olé. Toda la página de desafío completado Muy bien Así que es difícil. Vaya. Página de guía de estudio de... es el 4 ah, sí. claro. vale. este es el 4 el 4 era el serpiente. y el de arriba es el 9 Ahora ya sí, ¿no? Rebelión. Por eso digo que estas estas habitaciones son. Difícil, ya, bueno, vamos Tengo a seguir que buscar con... los gobstones de Zenobia por los sitios altos de la escuela. Con Zenobia, que tampoco es muy complicado lo de Zenobia. Eh, ¿qué pasa? Lumos. Ya me ha advertido algo ahí que no, no sé. Rebelo. ya se está haciendo de noche, ¿eh? jovenzuelo, ¿qué hace usted por, por las habitaciones y las estancias a estas horas en este lugar, precisamente donde hay un montón de... ¿Cómo? ¿Has dicho que no. Dicho que no? equipos tan bien, nos dice. Jode, váyate. No creo que vaya para dentro aquí. Bueno. Tengo que buscar los bloques con usted Zenobia por Ahí, los altos de la escuela. Acción. Cuatro. Cuidado con las con las bromitas que le hacía la gente porque luego después a lo mejor alguien luego tiene que ayudarla y tiene que verse con... de arriba abajo de arriba abajo esto no puede ser esto no puede ser esto de ahí arriba abajo arriba abajo arriba abajo no puede ser muy, demasiado fácil, ¿no? <ríe> ¿De qué? ¿Esto qué es? Ah, mira, pues voy, voy a incendiarlo. ¡Incendio! ni Leviosa además se dice Wingardio Leviosa a ver bajemos por aquí porque mira podrían haberle puesto los Gobstones en otro lado un poquito más fácil eh, que puesto los Gobstones por ahí Tampoco es muy agradable el juego que te cuenta cenobia, no creo. Por lo que dice, no creo que sea la leche ni que te diviertas mucho, ni mucho, ni tal y como te lo pinta, de luego. Pero bueno, si ella es por ayudar a una compañera. Eh, eh seas tu piel es para acá Sí, por aquí hay... Vamos a ver. Siento que alguien cercano a ti necesita ayuda. Alguien cuya inicial es S. A ver, tengo que coger por aquí. ¿Está bien? Increíble, o sea, todos los todos Están ahí Rebelio Aquí hay un montón de secretos en Howard Como podéis imaginaros Incendio. Esa iba a... Pero no. Torre de la gran escuela. Vale. Pedazo de castillo. Tengo que buscar los gobstones de Zenobia por los sitios altos de la escuela. Pues ya sabemos, por aquí tiene que estar. De las esquinas. uno Lo Míralo. Vale. tenemos 5 de 6 así que todavía nos queda la, la armadura para un troll Ese es el último de los gobstos. Se ha ayudado a una niña. La pobre no tiene amigos. Voy a mirar un momento a ver el inventario. A Voy ver, a ver el inventario. Primero el inventario. A ver qué tenemos por aquí. Qué bonito gonsto de Zenobia que dice de ellos? Una pequeña bola mágica de la colección de Zenobia. Expulsa un líquido pútrido cuando un jugador pierde un punto. Vale. Bueno. No es peor que los... <coughs> Una carta de los profesores Whitley, ¿vale? gusto no puedo coger nada por culpa de ella. No, no, no quiero para pa abajo, para abajo, para abajo. Ahí te sea las escaleras. guías espirituales intentando una especie de salones que hay es que hay muchos salones hay grandes espacios grandes donde la gente simplemente está todo hay sitio para todos los alumnos de todos lados bueno. sí. creo que por aquí no hay ¿Vamos a otra aventura? ¿Qué lo ha dicho? ¿Quién ha dicho eso? Ah, vale. No, voy a darle el ojo a... Espero que hayas tenido más suerte que yo con los Gobstones. Hola, Zenobia. He encontrado todos tus Gobstones. ¿De verdad? No creí que fuera posible. ¿Cómo lo has conseguido? Con sentido común y magia básica. Bueno, ¿me devuelves mis Gobstones? ¿Qué pasa si le digo no? Creo que me los voy a quedar. Por supuesto. Al fin y al cabo, son tuyos. ¡Ay, qué maravilla! Te dedicaré todas mis futuras victorias. Hablando de eso... Ahora una, que he me recuperado me mis topstones tengo que ver si alguien de la Sala Común quiere jugar. Es una idea terrible. Nadie quiere volver a apestar como mil demonios. ¿Por qué no? Pues, no, los son es que divertidísimos no Y todos conocen las reglas o sea, Muy bien, allá voy. Deseame suerte no, esta niña no aprende, eh Esta niña no aprende Lo siento, pero yo he intentado todo lo posible esa, eh, hacer como un poco ¿Qué ha pasado? da uno he intentado ser un poco hermano mayor ahí pero no me, no, no, no me tengo que esperar aquí. bueno Duncan. nunca he hablado contigo ¿querías hablar conmigo? así es, hola soy Duncan Hophouse un placer conocerte ¡He oído todo Hola, sobre el, ti, el, el claro. Ho, ho, ho, ¡Te has enfrentado a trolls ho, ho, y ho, dragones! ¡Hop, ho, ho. He tenido buena suerte. Supongo que lo parece desde fuera, pero no sé si es algo merecido. Casi siempre ha sido cuestión de suerte. Voy a suponer que tu reputación es merecida, lo que te convierte en la persona que necesito. Estábamos eh, aprendiendo ¿cómo, a repeler ¿cómo Bogarts con la profesora Heka. -Timmel. Vamos a ver, chaval. Bueno, el Acabo mío de venir por de desgracia adoptó la a forma este de colegio un de frikis pubskin. y solo quiero no sé un poco de tranquilidad. Todavía ni siquiera conozco dónde está mi cuarto. No he ido al cuarto de baño siquiera. A ver, estamos aprendiendo a repetir Bogart con la profesora Hecate. Bueno, el mío por desgracia adoptó la forma de un Puffs, puffcake. Ah, parecen inofensivos, pero sus lenguas pueden ser perturbadoras. ¡Exacto! Ojalá más alumnos pensaran como tú. Por razonable que me parezca mi miedo a los Pufkins, empiezo a tener cierta reputación de cobarde. Hay quien incluso me ha empezado a llamar Pufskin Dunkin. Eso tiene gracia. Lo siento, pero tienes que reconocer que tiene su gracia. No tengo que reconocerlo. Ah, Everett dijo lo mismo. Bueno. Y para empeorarlo, solté como un idiota... Que soy más <ríe> valiente de lo que la gente ¿Qué cree. ¿Qué porque cree he estado que en el pasillo liga? secreto de Herbología. ¿Algo el de pasillo tú... secreto de Herbología? Sí. Se rumorea que el profesor de Herbología anterior a Garlic guardaba allí plantas peligrosas. Supuestamente ahora está infestado y ya nadie se atreve a entrar. Esperaba que pudieras ir allí y traerme pruebas que demuestren que... Bueno, que me he atrevido a entrar. No sé, una parte de una planta excepcionalmente peligrosa. Las tú, te que, que, que debo, qué clase de plantas cabe esperar encontrar en el pasillo secreto de herbología. No tengo ni idea. Pero has visto las plantas que cultiva la profesora Garlic. Si el profesor anterior era como ella, imagino que no serán precisamente inofensivas. ¿verdad? Te soy sincero, te voy a ayudar porque Muy tengo bien. ganas de ver. Si paso por ahí, tal vez eche las un vistazo. Plantas mágicas que tiene te lo la señorita mucho. de herbología. Ven a verme Me si consigues la, la prueba. Señorita de Estaré en deuda por siempre contigo. Vale. Vale, lo que tú quieras. Me voy. Hmm. Pasillo secreto de herbología. Suena interesante. <risa> ya te digo, <risa> ya te digo que es interesante pero interesante además Ahí. Tío, como siempre no tengo que ir haciendo ser... eso ¿no lo pueden hacer otros magos? no de Hogwarts, nos vamos Por ahí Por aquí Ya he visto ya uno que... Rebelio. ¿Qué es esto? Dios mío ¡Rebel! Pasillo secreto, va. Bueno, Pasillo secreto. rebel! ¡Incendio! Estas enredaderas secas están a una chispa de volverse leña. Muy bien. Pasillo secreto de herbología. Muy bien, Esta debe pues, ser la entrada al pasillo secreto de Herbología Un lazo yes. del diablo Parece que prospera en la oscuridad Tal vez no le guste la luz LUMOS A las enredaderas no le gusta la luz Así que Ten Cuidado Por donde cogemos Entendido Lumos. ¿Eh? A ver. Lumos. Oh. Vale. Incendio. Perfecto. Esta parte. Rebelio. Esta parte ya no puede tener. Incendio. La cosa es que este es el oh. ah. Lumos. ¿Qué eh, más hay para? La placa de Grifinio. Uh. Inténdelo. ¡Le dio. mierda! ¡Incendio! Muy bien, no muy bien. Parece que el lado del diablo protegía a algún. Supongo que a Duncan le bastaría con un trozo de esa tentácula venenosa gigante para probar su valor. Vale, ¿cómo le quitamos uno de esos? ¡Rebel! ¡Acción! Intendio. no es un, un girasol, ¿sabes? LUMOS a ver. Recoge una hoja, una hoja, dice Vale, vamos no, o a ver me, me deja Hemos ayudado al colega. Hemos ayudado al colega y a Cenovia. Por cierto, está muy por aquí la, la, la profesora. Hay muchas plantas de esas. No sé si habéis visto la, a la profesora guapísima, vamos mi profesora preferida yo creo que la de todo el mundo, vamos Vámonos para arriba a ver, a ver, a ver, a ver ¿Por qué no ha traído sus tareas? Es que están rodando por el castillo. ¡Acción! algo que sirva eh, para demostrar mi valor Hola, Duncan ¿Tu valor? Tengo la prueba que querías ¿Eso valor? es una hoja? Sí, claro. Sería una tentácula venenosa gigante si he yo? Es aún más de lo que esperaba Sabía he que eras yo, la persona chaval. indicada bueno, ahora, Te mira, agradezco mucho mira. la ayuda Con las barbas de Merlin que te dejo con el, con tu propio valor Así. Claro Espero que te ayude a demostrar lo que vales en cuanto se Lumbus, la enseñe a todos esta México noche en la, la varita, sala común, se acabará ¿verdad? lo de Pavskin Dunkin. Esto enseñará a Everett lo ridículo de, que era ese apodo. Gracias de nuevo y que tengas un buen día. Me encantó. Como Tenía el mío. Que comprarme la de, de, Gracias de, por tu ayuda. Albus Dumbledore. Se acabó lo de Pavskin Dunkin, por fin. Bien. A ver. Entonces.. Ciertamente, ahora solamente tengo que buscar para misión. El alijo del castillo. Encuentra la tercera indicación del mapa del tercero de Arthur. Bueno, ya esto ya lo vamos a dejar para otro... Lo vamos a ir descargando también cosas que tenemos muchas cosas en el inventario. Ah, bueno, mira, lo está diciendo que lo he visto, este lo he visto, esto no, esto, esta sí, la fuente, y el otro, a ver, vaya, vale, así que esos son los números que corresponden a cada vez vamos a ver qué tenemos de nuevo los mangos de las varitas bueno. por supuesto esférico violeta mangos de varitas un impresionante diseño de mango anillado en violeta me gusta, lo voy a utilizar así que ahora por ejemplo esto sí, esto es lo destruir y ya está y esto bueno, si lo podemos poner en venta vale pero necesito más más, más sitios no puedo llevar tantas túnicas así como hay uy, como se la Túnica color tradicional, túnica escolar, túnica respetable, túnica de largo, de largo dracónico, sublime, tres, cinco, o sea que este prefiero destruir, ¿Eh? no, que, que me ocupe, chaquetón de furtivo. bueno este no, Yo no lo quiero quitar, eh, la capa escolar respetable tampoco, túnica escolar tradicional. Vamos a dejarla, a ver, vamos a andar ahí, que me está ocupando mucho sitio, a ver, y luego, a ver, yo, si de verdad, si no he necesito gafas, Ahora, esta se ve que, a ver, sin gafas, ¿Okay? gafas de media montura de plata, el 6. angolillado es ¿eh? violeta vale. tampoco, tampoco, tampoco está nada. dime de, de que está hecho por lo menos ¿no? guantes bordados con diseño supongo que para hacer magia con las manos ¿no? porque se puede hacer magia con las manos nada más Entonces, aquí tiene que haber más Esto, túnica de tentáculo venenoso. Yo no he correa por el hecho de que me he recibido yo algo. Y al final es lo que me dan, lo que me, dan, que lo que me han dado. A ver qué manda. Tengo es que una túnica nueva, ¿no? Miser, ya me tiene que haber dado una... Allá en el secreto de la sección prohibida. ¿Encuentra el libro de Fig? y algo más y luego el hijo del castillo pero el alijo del castillo claro, vale. bueno, vengadores vengadoras nos vemos en el próximo toxic game channel seguimos con otro gameplay como siempre disfrutando de los videojuegos hasta la próxima ahora me voy a poner jugar a otra cosa que me apetece. Espero que os haya divertido, os haya sido entretenido todo esto. He disfrutado de lo increíblemente hermoso que se ve el videojuego. Ahora mismo estoy jugando desde una serie S y transmitiendo desde una serie S, así que... este bueno. director hasta un puede dirigir la escuela lo malo es que, Nunca olvidé, es que, eso es lo que por eso digo nos vemos nos vemos en el próximo programa es que precioso. si no no paro de sí encontrar es cosas escraso. y de seguir metido dentro de Hogwarts Estoy, lo siento lo vamos a dejar aquí vale ya nos vemos en el siguiente programa hasta la, hasta la vista